Nana Korobi-Yaoki. Siete veces caes, ocho veces te levantas. Proverbio japonés. Sobre la salud y las artes marciales. En la antigua China, cuna de las artes marciales tradicionales, los médicos cobraban un salario por mantener sanos a sus pacientes y dejaban de percibirlo cuando estos se enfermaban. Hecho que repercutía negativamente en su prestigio profesional y, por lo tanto, en sus ganancias. De manera que inculcaban en el pueblo la importancia de prevenir las enfermedades con tanto éxito que sería imprescindible retornar a dicha práctica. Por ello, era habitual que el cuidado de la salud y la cura de las lesiones formasen parte de la instrucción en los practicantes de artes marciales, que, guiados por sus maestros, aprendían el manejo de hierbas ...y ejercicios energéticos con eficacia singular. En ocasiones, ese conocimiento estuvo en manos de médicos... ...que a la vez eran consumados artistas marciales... ...como fue Tuo, ...que llegó a crear una forma de Kung Fu terapéutico... ...basada en los movimientos de cinco animales... ...el ciervo, el tigre, el mono, la grulla y el oso... Con ello conseguía mejorar la función cardíaca, pulmonar y digestiva de sus pacientes al tiempo que mejoraba la fuerza física y aliviaba la fatiga y la depresión. Así pues, la importancia de las artes marciales como intervención en materia de salud preventiva está reconocida desde hace siglos. Actualmente, Numerosos estudios corroboran que esta capacidad sanadora no es exclusiva de las artes marciales, sino que la práctica regular de ejercicio físico adaptado posee esa condición. Así, se ha objetivado una disminución de la mortalidad en enfermedades crónicas graves como las cardiovasculares o el cáncer. El interés creciente por corroborar los beneficios para la salud de practicar artes marciales queda reflejado al consultar las bases de datos electrónicas más representativas: PubMed, Embase, Web of Science, the Cochrane Library, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, Clinical Trials, China National Knowledge Infrastructure y China Biology Medicine Discs en las que aparecen cada vez más ensayos clínicos sobre esta cuestión, especialmente con relación a las artes marciales más populares, Tai Chi, Judo, Karate, Taekwondo, Aikido y Kung Fu. Sirva como muestra algunos de los estudios que se mencionan a continuación. Un metanálisis reciente sugiere que la práctica de Tai Chi tiene efectos beneficiosos sobre la calidad de vida de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que puede ser recomendado como una forma de terapia alternativa en programas de rehabilitación pulmonar un ensayo comparativo llevado a cabo en niños practicantes de karate demostró una mejoría significativa en aspectos psicológicos pues como la memoria de trabajo atención visual selectiva y funciones ejecutivas además de acrecentar su fuerza, la velocidad de reacción y, los, y las habilidades de coordinación motora. Un estudio epidemiológico realizado en Japón ha puesto de relieve el aumento de profesionales judoterapeutas acreditados por su Ministerio de Salud, que desde 1920 están dedicados a tratar esquinces, contusiones, luxaciones y fracturas con excelentes resultados por un coste que ronda los 3 billones de dólares anuales sobre un total de 340, el PIB de Japón en un 9%. Los resultados de un trabajo novedoso llevado a cabo en personas de la tercera edad sobre los efectos del Winsun chino indican que puede ser un ejercicio potencialmente preventivo de las caídas, al proporcionar un buen estado físico general, mejorar el equilibrio y aumentar la confianza en personas de edad avanzada. Y para finalizar este apartado, destacar la aplicación terapéutica del Karate Do desarrollada por el doctor Pablo Pereda, especialista en medicina deportiva y maestro en dicha disciplina marcial, que fue premiada en el Congreso Paralímpico de Sydney del año 2000. En un esfuerzo sin precedentes, el doctor Pereda consigue crear la caraterapia, una técnica que conecta con el campo de la cinesiterapia y la sofrología médica, ofreciendo como resultado el desarrollo de lo que el propio autor denomina relajación dinámica kata, que dota a los katas o combates imaginarios, constituidos por movimientos básicos de la técnica, ejecutados lentamente, de una funcionalidad precisa que ayuda al practicante a mantener su armonía psicofísica y calmar sus dolencias.